Bueno, pues nada, eh, supongo que ya habréis estado trabajando en crear vuestra escena. Yo ya he creado aquí eh, mi escena con unas cuantas latas, eh, unas cuantas eh, eh, botellas, que les he dado un material así básico verde. Lo he metido todo en un empty que le llamo targets, más que nada por, pues un poco por limpieza de nuevo y por organizar un poco las cosas. Y en teoría, si le damos al play, pues bueno, en teoría todo debería de funcionar correctamente, quedarse en su sitio, no haber cosas raras, chequeo de, de que todo va bien. vale En el caso de los de los eh, de las botellas, eh, pues, pues a ver si hacemos F para hacer zoom, eh, le he añadido por bueno por curiosidad, eh, le he puesto un peso bastante más alto que a las latas, de, de 0,5 de medio kilo. Eh, son, son pesos eh, muy grandes, tanto 100 gramos como, como medio kilo para una botella, pero bueno, podéis cambiarlo como queráis. Le he puesto un box collider eh, para la base y luego le he puesto dos capsule collider, ¿vale? Uno que es, digamos que para lo que es esta zona, que llega un poco, bueno, sobresale por aquí un poquito y tal, y luego otro para lo que sería el cuello, por darle un aspecto, bueno, con, con formas básicas lo más aproximado posible. Esto es un poco lo que lo que se supone que deberíais de hacer, intentar aproximar lo mejor posible la geometría real con, con los colliders, ¿vale? Esto es, esta es la idea. Vale, pues vamos a pasar entonces a, a empezar ya a hacer cosas un poco más interesantes que no sea simplemente crear un, una escena. Y lo vamos a empezar eh, primero creando un nuevo prefab. Ese, ese prefab en este caso va a ser único, con lo cual no vamos a necesitar hacer ningún tipo de, de modificaciones y añadirles extras y tal eh, y crear prefabs propios porque eh, pues porque no eh, como digo va a ser va a ser único que va a ser el prefab de la pistola vale también tenéis el link por ahí voy a cambiarle un poco el nombre a simplemente can y si sí que lo vamos a modificar, si sí que le vamos a añadir eh, otro tipo de... O sea, cuando carguemos el objeto en la escena, si sí que le vamos a añadir otro tipo de, de elementos. Pero no necesitamos que tener un prefab eh, adicional. Bueno, en realidad esto deberíamos de tenerlo en models más que... ¿vale? No hay necesidad de que, crear un prefab extra. Vale, Pues nada, vamos a cargarlo en la escena. Nuestra pistola, aquí la veis por algún extraño motivo, por los formatos y la forma de exportar, está rotada. Lo ponéis a cero sin mayor problema y ahí tenéis la pistola. Vamos a necesitar un material para esa pistola. Yo antes he creado ese material Black Hole. Esto a veces es un poco... Ya veis que nos hemos cargado el material de la botella. Por algún motivo, también nos hemos cargado el material del barril, por algún motivo, el material de la caja, por algún motivo. Vale. Vale. Hemos puesto este material, voy a reutilizar el material para la pistola. Vale. Importante eh, y, y como tarea, ejercicio posterior a, a, a, este, a este ejercicio. Eh, vamos, a, vamos a hacer, en principio, yo lo que vamos a hacer en estos vídeos va a ser un, una aplicación donde el jugador está estático, no se puede mover por la escena, solamente puede apuntar con la pistola y disparar. Punto. Pero podéis hacer que el jugador se mueva. ¿Cómo? Bueno, ahora vamos a ver cómo controlar las, los inputs y cómo hacer, vamos a ver el ejemplo con la pistola. Podéis hacer lo mismo con la cámara, es decir, podéis controlar, utilizar el teclado para eh, mover la cámara eh, en una dirección u otra. Para conseguir que si movemos la cámara, si el jugador se moviese, la pistola se mueva con él, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que coger esa pistola y ponerla como hija de la cámara. ¿vale? Cuando hacemos eso, no, veis que no se modifica. Pero sí que se modifica el transform de la pistola. Porque ahora ya no es absoluto, sino que es relativo a la posición de la cámara. De hecho, si lo llevamos a cero, ¿vale? el... el... Veréis que está exactamente en la misma posición que la pistola, o sea que la cámara, perdón. ¿Cómo colocamos eso? Bueno, pues podéis venir aquí. Eh, si, si vemos desde la cámara como está exactamente en la misma posición, no se ve, pero si lo movéis en el eje Z, de repente la pistola aparece. ¿Vale? La podéis mover también hacia abajo, colocarla en una posición razonable, podríamos moverla a un lado. Para eso dificultaría, o incluso tener dos pistolas, una a cada lado, ¿eh? pero vamos a dejarla en cero. ¿vale? De esta manera, si yo, por ejemplo, muevo la cámara a la derecha, ¿veis? La pistola se mueve con la cámara. Si muevo la, la cámara hacia adelante, la pistola se mueve con la cámara. ¿De acuerdo? Es un poco la idea. ¿Vale? No vamos a colocarnos, dicho hecho, no, no lo no vamos a poner centrados, ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Ok? Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es añadir a esta pistola un nuevo componente que nos permita controlarla. Y ese nuevo componente va a ser un script. Como siempre, por mantener todo chukun, script, y dentro de script vamos a crear un nuevo script. Lo tenéis aquí, C Sharp Script que va a ser un GAN controller, lo podéis llamar como os dé la gana. ¿Vale? Cuando, cuando lo cree Unity, ya veis, aquí aparece la previsualización. Una de las cosas que tiene Unity es que no tiene un, un editor de, de, de código, depende de editores externos. Por eso es por lo que os decía en, en uno de los primeros vídeos, que es importante tener instalado Visual Studio o algún editor de código que os permita, eh, eh, bueno, pues, eh, eh, os permita autocompletar, etc. Como decía, bueno, en principio eh, tenéis aquí la opción de Open C Sharp. Si veis que abrís el fichero y no funciona lo de autocompletar, eh, darle a la opción de Open C Sharp Project. ¿vale? Yo en principio con doble clic ya me lo abrirá y me lo va a abrir. En, en la versión de Linux, en la, en, el, en la aplicación de Linux, que nos permite eh, programar con el autocompletar, etcétera, que es MonoDevelop. ¿vale? Lo de abrir el, el eh, C Sharp Project es porque hay, hay un fichero eh, .sln, que es lo que en C Sharp le llaman Solution, a ver si aquí Solution Loaded, y es lo que el, el, eh, digamos que el proyecto C Sharp que permite que, bueno, que tiene la información necesaria para que funcione el autocompletar. Entonces, si, abre, si os abren eh, la, el código bien, y si no, pues nada, entráis en Assets, Scripts y Gun Controller. Vale, ¿Cómo, ¿cómo funciona la programación en, en Unity y en C Sharp? Bueno, pues todo lo que vamos a crear son clases, bueno, en principio, eh, son clases. Como veis aquí, es un, es un eh, entorno de programación orientado a objetos, eh, clases que son extensiones de MonoBehavior. Esa es la extensión básica. Y la idea es que esas clases tienen, tendrán, por un lado, una serie de atributos, ahora vamos a ver, que podemos definir, públicos, privados, dependiendo de, del caso, y, eh, y tendrán una serie de funciones. Una serie de funciones estándar y funciones que nosotros podemos implementar. De las funciones estándar importantes, las dos más importantes son las que ya vienen en la plantilla, que es la función start, que como bien dice, eh, se llama a esa función eh, antes, justo antes de, del update de, en el primer frame, y el update es, la función que se, es una función que se llama antes de, o sea, en cada frame, ¿vale? Se llama una vez por cada frame. Entonces, antes de ese primer update se llama la función start. Hay otras funciones como awake o fixed update que se llaman en, en otros en otras condiciones y en otros momentos diferentes nosotros vamos a utilizar estas de hecho vamos a utilizar en este en este caso en particular y por ahora solamente el update no vamos a usar el start para nada así que lo borro bueno ya de paso borramos la documentación es muy importante documentar las cosas yo en el vídeo no lo voy a hacer para, para evitar perder el tiempo pero es muy importante muy muy importante que doc documentéis muy bien el código porque luego pasado el tiempo pues es difícil saber qué es lo que habéis hecho vale eh, básicamente lo que vamos a hacer en esa función update es decir cada fotograma va a ser decir bueno si yo estoy pulsando el botón izquierdo del ratón entonces voy a trasladar voy a convertir el movimiento del ratón en un movimiento del, de, de esa pistola nerf eh, una rotación en el eje Y, de esta manera, y en el eje Z, de esta manera. O sea, perdón, en el eje X, de esta manera. ¿Vale? Hacia arriba y hacia abajo, o derecha e izquierda. ¿Vale? Para eso voy a utilizar una serie de funciones. La primera que voy a utilizar, o sea, una, una serie de parámetros. La primera que voy a utilizar va a ser public, va a ser de tipo float, y va a ser pública, ahora veremos qué diferencia hay, sensitivity voy a llamar sensitivity y voy a dar un valor de 5 como es eh, un float para que eh, el, el editor no se queje eh, la forma de definir 5 como float es 5.0 y una f vale es un poco sintaxis de, de c vale vamos a voy a añadir otra otra serie de otras dos variables que van a ser privadas en este caso va a ser una de ellas va a ser eh, Vector3 ¿vale? y se va a llamar Angles, ¿vale? y la voy a inicializar a cero. ¿vale? Va a contener el ángulo de rotación en el eje X y Z de la pistola, básicamente. La voy a inicializar a cero y para hacer eso podemos tirar de un, una constante que hay en la clase Vector3, eh, que, que es cero, que devuelve un vector de ceros. ¿Vale? Y luego vamos a definir otra variable de tipo float que va a ser maxangles. ¿vale? Yo suelo utilizar, como veis, eh, el, el guión bajo como prefijo para las variables globales eh, privadas, en este caso, para las públicas no, ¿vale? para distinguirlas de, de variables luego propias de, de, los, de, los, eh, de los métodos. ¿Vale? en teoría también debería de usarlas en, en los públicos pero ahora veremos que las públicas aparecen en otro sitio y bueno, pues no, no suelo ponerlas ¿Vale? esto es lo que vamos a hacer o sea, estos son las, las, eh, los atributos que vamos a necesitar en el update, ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno, pues lo primero, chequear si eh, se ha pulsado o no se ha pulsado el botón izquierdo ¿Vale? eso evidentemente es una, eh, un if a ver un if con su else. ¿Vale? Y en ese if tenemos que chequear si se ha pulsado el botón. vale Para ello tenemos la clase Input, que nos va a gestionar todas las entradas. Tiene un montón de opciones. Aquí es donde veis la ventaja del auto autocompletar. Si pulsáis punto, pues os aparecen todas las opciones. Eh, y vamos a, eh, a buscar, eh, o sea, la función GetMouse. Y tenemos aquí GetMouseButton en la ayuda como podéis ver, opone, que eh, en este caso nos depende, depende si está si se mantiene pulsado, que es lo que nos interesa. Up eh, es, una, es un valor que, que nos lo da si del frame anterior al, a este se ha soltado el botón y lo mismo Down en caso de, de que se haya presionado. Pero nos interesa este. vale Y en este caso solo un botón eh, tiene un parámetro, que es el, el número de botón, que el botón izquierdo pues, es cero. ¿vale? Entonces... Básicamente tenemos aquí la estructura de si, si mantenemos pulsado el botón izquierdo del ratón, qué es lo que tenemos que hacer, y si no, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es eh, desactivar el puntero. Vale. Tenemos que desactivarlo, pues para no es estrictamente necesario, pero, pero es conveniente, pues, para que no al andar moviendo la pistola, pues no, no se nos vaya el puntero por ahí, ¿vale? Y, y, y nos puede hacer alguna liada fuera de, de lo que estamos haciendo. Entonces, para eso hay una función, o sea, una clase cursor que tiene un log state, state, que ya veis, eh, la, la ayuda y el autocompletar es muy interesante, solamente pongo el igual y ya, como sabe que ese log state es una enumeración que, que tiene que tener un valor concreto, pues que es de este estilo, de, o sea, es dentro del enum cursor lock mode. Pues eh, seleccionáis, pulsáis y tenemos tres opciones. Confinado, es decir, no puede salir de la ventana. Eh, bloqueado o, o, o, o libre. ¿no? Y lo vamos a poner en bloqueado. Aprovechando para que no se nos olvide, cuando no estemos pulsando el botón, lo vamos a poner en known. ¿vale? Técnicamente podríamos mejorar un poco la eficiencia de todo esto si eh, eh, pasásemos a locked. Cuando está, cuando cuando o sea, en el, en el, no en el get mouse button, sino en el get mouse button down y, y a known en el get mouse button up, vale para no estar ejecutándolo cada vez, pero bueno, no vamos a, a complicarnos la vida con, con esas cuestiones. ¿vale? vale, ahora lo siguiente que necesitamos saber es cuánto se ha movido del frame anterior a este el ratón, y eso lo vamos a guardar en variables locales que van a ser. Eh, Rotate, eh, eh, o sea, bueno, oh, sí, rotate Horizontal, horizontal ¿sí? y esto también lo podemos obtener del input. En este caso, como no es un botón, ya veis que al, al, al querer asignárselo a una variable float ya me está poniendo ahí GetAxis o GetAxisRow. ¿vale? Va a ser GetAxis lo que vamos a usar. GetAxis, o sea, tenéis el GetButton el get, get o GetMouseButton y GetAxis. Axis es para val valores que son numéricos, por ejemplo, el desplazamiento del ratón que, y, y el caso de, de los botones, pues son, son eh, eventos eh, booleanos, ¿no? True-false. Entonces, eh, aquí lo importante es saber cómo se llama ese axis, ¿no? O sea, cómo podemos acceder y eso es eh, MouseX. ¿Vale? Ese es, ese es eh, el eje X del de movimiento del ratón. Y, evidentemente, haremos lo mismo con el Y, pero en este caso, horizontal en lugar de horizontal, vertical. vale bueno De esta manera ya tenemos definido el movimiento. ¿Vale? Lo que vamos a hacer va a ser utilizar ese movimiento, o sea, ese, ese valor, para actualizar los ángulos que nos interesan. En concreto, el horizontal lo usaremos para el ángulo eh, X, o sea, perdón, para el ángulo Y, el, o sea, la rotación en el ángulo Y, que es el, el Y es hacia arriba, por tanto, eh, el movimiento horizontal del ratón, vamos a decir, va a ser la rotación respecto a ese eje, y el otro para el eje eh, X, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es eh, angles, Angles.i, que es el valor i de ese vector de 3, eh, vector tridimensional, más I igual, rotate horizontal, y en este caso, para eso es para lo que hemos definido la sensitividad, la sensibilidad, lo multiplicaremos por eso. ¿Riesgo con esto? Eh, pues que, que nos pasemos de la rotación máxima que hemos definido. Nos interesa que por cómo está definido, lo podéis cambiar, ¿eh? pero que, la, que el ángulo no sea ni menor de menos 60 grados ni mayor de 60 grados, o de 90, o de lo que de, definéis en ese parámetro, max maxangles, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer para eso, hay una función muy interesante, que, que es, eh, que va a ser, bueno, le decimos que los ángulos, el ángulo I, va a ser igual a, y ahí tenemos hay un, una clase que es Mathf, que es Funciones Matemáticas para Floats. Y tiene una función que es Clamp, que básicamente lo que hace es literalmente eso. Como veis ahí, le pasáis un valor, un mínimo y un máximo, y devuelve el mínimo si el valor es menor que el mínimo, el máximo si es mayor que el máximo, o el propio valor si está entre esos valores. Por tanto, pues nada, ángulos y menos MaxAngles y max angles esto lo que va a hacer va a ser que si nos pasamos pues nos, nos mantiene en el límite y si repetimos esto mismo para el eje y o a sea, x x con el rotate vertical y max angle pa, pam, pam, vale, perfecto bueno, con eso ya lo que tenemos es eh, que en ese vector 3 tenemos cuál es la orientación de la pistola. En el eje X, en el eje Y y en el eje Z que no lo hemos tocado. En el eje Z, el eje Z es hacia donde apunta la pistola, sería la rotación en, de esta manera que realmente no afecta a la hora de apuntar, por tanto la, la, la podemos ignorar y no, no la tenemos que tocar. Ahora lo que tenemos que hacer es efectivamente rotar la pistola. Este script se lo vamos a asignar a la pistola. Se lo vamos a asignar a esa pistola que, que tenemos a ese, al objeto va a ser un nuevo componente para esa pistola y lo bueno que tienen los scripts es que nos permiten acceder al propio objeto y no solo al propio objeto sino a los componentes que tiene ese objeto al objeto podemos acceder con GameObject. esto este objeto este, esta variable nos devuelve el propio objeto que contiene el script vale que está ejecutando ese script y a través de eso podemos get, get, obtener componentes. Eh, como hay un componente, que es el transform, que lo tienen todos, ese lo podemos acceder directamente. Luego ya veremos más adelante que otros componentes hay que acceder a través de otro tipo de funciones. ¿Vale? Y ese transform tiene tres elementos. Tiene un position, que no es el que nos interesa. Tiene un scale, local scale. Y tiene un eh, rotation, que es el que nos interesa. ¿Vale? Si yo le doy al control barra, que es el, el, el atajo en, en, en mono monodevelop para poder acceder a la ayuda, bueno, a la ayuda o al autocompletar, si pongo igual y le doy, veis que aparece cuaternion. ¿Por qué es eso? Porque la rotación en, en Unity, las, rotación, las orientaciones, se definen a través de cuaterniones, no a través de los ángulos. Aunque nosotros configuramos los ángulos, aunque vemos ahí el ángulo en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, lo que se denominan los ángulos de Euler, aún así, en Unity internamente, utiliza cuaterniones. Eso significa que no podemos usar directamente ese vector 3 de ángulos. Tenemos que pasarlo a un cuaternion. Por suerte, la clase cuaternion tiene un, una función que es Euler, que si veis en la ayuda, lo que hace es precisamente eso, ¿vale? Tiene... Eh, le, podemos pasar, le podéis pasar los tres valores por separado o en un vector, que es nuestro vector de ángulos, y lo que hace es generar con eso un cuaternión equivalente a esos ángulos. Y ese es el cuaternión que le podemos asignar al objeto. Es decir, resumiendo, si tengo pulsado el botón, bloqueo el, el cursor, obtengo la rota el, el movimiento que ha habido desde la anterior eh, frame que, que hemos ejecutado, con ese factor de escala de sensibilidad se lo aplico al eje Y, y al eje X. Eh, eh, trunco, vamos a decir, ese, ese nuevo ángulo a esos valores máximos y mínimos y le asigno esos ángulos al objeto. Así de simple. Con este código suficiente, no sé por qué. Aquí está aquí. Ah, vale. Lo que nos está diciendo es que este valor no lo vamos a, a, a modificar y que lo podemos marcar como fixed. ¿Vale? Si pulsáis aquí, bueno, en este caso eh, nos hace ya la corrección. Si estáis utilizando Visual Studio, pues será algo parecido. ¿Vale? Y si no estamos pulsando el botón, quitamos, desactivamos el bloqueo del, del cursor. Con esto es suficiente. Si guardáis este script y volvéis a Unity, fijaros que aquí abajo está la ruletita dando vueltas. Cuando termina ya, mientras tanto está bloqueado, Unity, ¿vale? Si venís aquí y asignáis eh, este script al objeto, el objeto está aquí. Si le asignáis el script, simplemente lo arrastráis aquí. Ya veis que tenemos sensitivity, lo podríamos cambiar. Y ya entonces nuestra pistola tiene un, un eh, elemento de, con, de, de tipo GAN controller. De hecho, cualquier otro objeto, si nosotros le asignásemos este script a la botella esta de aquí, con el ratón rotaríamos esa botella. ¿Vale? Lo que pasa es que eso no es lo que nos interesa. Nos interesa rotar la pistola. Entonces vamos a ver cómo funciona el asunto. Porque, si no recuerdo mal, había un problemita con, con la dirección de la rotación. ¿Vale? Veis el cursor, no, no se mueve. Si yo pulso el botón, desaparece. Y si giro, ¿vale? ¿Vale? Muevo el ratón hacia abajo y subo la pistola hacia arriba, muevo el ratón hacia arriba y, y, y gira hacia abajo, ¿vale? Eso significa que uno, en uno de los ejes, eh, en lugar de sumar el ángulo, tenemos que restarlo. Pero veis que. Y si suelto el ratón, o sea, suelto el botón, se queda ahí, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, tenemos un pequeño Hay un pequeño problema porque si yo suelto el botón, ¿no? en el momento en el que lo muevo, eh, coge también el movimiento que ha habido anteriormente. ¿Vale? Pero bueno, eh, tampoco tiene mayor misterio porque en principio tendríamos, lo tendremos todo el tiempo. Podéis mejorar, ¿eh? arreglar esos pequeños problemitas. ¿Vale? Vamos a ir entonces de nuevo al código. Hemos dicho que era eh, la rotación en el eje X, es la que nos estaba dando problemas hacia arriba y hacia abajo, vamos a cambiarlo a, a menos, lo guardamos, es decir, en lugar de sumarle, se lo restamos porque nos está dando valores invertidos y probamos. Mm, tenemos el play puesto, cosa que es mala idea. Tened mucho cuidado porque las modificaciones que hagáis aquí, por ejemplo, vamos a verlo, si yo cambio la sensibilidad y le digo que es 15, no hay ningún problema porque va a funcionar con el doble de sensibilidad, se mueve mucho más rápido, aunque... Obviamente como no veis el ratón, pues no, no lo podéis valorar, pero en el momento en el que quito el play, eso se deshace. Eso no es aplicable a los scripts porque se editan fuera, pero cuidado con los cambios que hagáis aquí. Entonces si le doy al play, de nuevo, ahora muevo derecha, derecha, izquierda, arriba y abajo. Vale, perfectamente. Pues ya tenemos nuestra pistola que se mueve en la dirección en la que se tiene que mover. Ya podemos mover nuestra pistola. Siguiente paso, pues disparar los dardos, pero eso en el siguiente vídeo.